Pues un grupo de personas colombianas, algunas europeas, incluso en este caso de la cartografía, una estadounidense, lo que hicimos fue hacer un relato coral desde muchos puntos de vista. ¿no? Y esa es la cartografía que estuvimos presentando acá, que hicimos bueno, muchas presentaciones en Colombia, por supuesto, y aquí en Europa. Y entonces yo lo que les voy a contar un poco es el lado que más me tocaba a mí, que es el de la cartografía. ¿sí? Entonces, primero, así como para distraerles un poco, les enseñaré dos o tres mapas que no tienen mucho que ver, pero para que entiendan cuando les hable del de relato cartográfico de qué estoy hablando. Y luego vamos a entrar a ver esos mapas. Hay muchos, hemos hecho más de 200, entonces lo que vamos a hacer es repasar unos cuantos y yo les voy a dar un poco las claves desde el punto de vista que se hicieron. ¿no? Eh, aquí tienen la, la, la portada en la que participó un artista colombiano, Fernando Ayas, que nos da un poco la, la imagen de entrada, ¿no? porque eh, esto que ven aquí son unas tablas que él recopiló, en este caso eh, tablas de carnicero donde se corta la carne y tablas donde se cortan las lápidas en los cementerios. ¿no? Y él hizo todo un proceso de limpiado de esas, de esas maderas, de esas tablas y nos explica ¿no? que ese, ese proceso de limpiado es como limpiar la memoria, dejarla la bonita, esas tablas grandes y preciosas, pero se ven las cicatrices, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto viene a tanto porque eh, cuando empezamos a hablar de la desaparición forzada de personas que ya nos antecedía, que es un número brutal en Colombia, eh, muchos de los familiares nos decían es que necesitamos lenguajes nuevos para explicar este tema, porque es que en Colombia es un tema tabú, no se habla. ¿80.000 desaparecidos? No se habla. Es una cosa de la que no se debe hablar, es una cosa de la que nadie no sabe no nada, eh, entonces lo que nos propusimos es utilizar un montón de lenguajes. Tenemos poesía, tenemos antropología forense, tenemos eh, periodismo de comunicación y tenemos muchos mapas. Y eso es lo que les, les, les quería comentar un poco cómo se ha construido este relato. ¿no? Entonces, como guiño para cantar ya que estamos acá, pues empezamos con esto que se hizo acá, en Lieva, en el siglo XI. Son los famosos mapas T, eh, no, que se llamaban así. Eh, esto es de la época precientífica de la cartografía. Les he querido traer esto porque tiene mucha fuerza. La eh, ONU se representaba Europa en este lado, en la África en esa y hacia arriba, ¿no? Y todos tenían el oriente en la parte de arriba, por eso decimos orientar, o sea, estaban orientados, significaba que el oriente estaba arriba, porque fíjense, aquí estaba el paraíso. Nadie, que me perdonen los muy creyentes, nadie había estado en el paraíso, pero se colocaba en el mapa, ¿no? Y ese fue el primer. El primer gran problema que teníamos con esta cartografía es que las personas desaparecidas forzadas no sabemos dónde están. Y en la cartografía actual, la cartografía científica, si no sabes dónde está un objeto, una persona, un evento, no la puedes colocar en el mapa, ¿sí? Entonces les voy a ir explicando cómo fuimos solucionando todo esto, ¿no? Pues en la época esta era la cartografía que se hacía, no entiende que era el contexto, si lo el. Eh, luego quería seguir con este mapa, este mapa es de iconoclasistas, es un dúo argentino, eh, Pablo y Julia, eh, son bueno, muy conocidos y gran parte de la iconografía que utilizamos en nuestros mapas eh, nos la han hecho ellos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos dice este mapa? Pues fíjense que este es un mapa de las zonas de campesinas, donde hay todavía hay campesinos, las zonas agrícolas del mundo, con mucha biodiversidad, pero, cuando hablamos del relato eh, cartográfico, fíjense lo que nos está contando y con, con clasistas ¿no? Primero, pues son dos mujeres. Fíjense, además, esta es mi interpretación, no es que, que ellos me hayan dicho que es así. Yo estoy interpretando el mapa, ¿sí? Igual que cuando yo hago los mapas, el que los voy a lo va a interpretar de una manera u otra. Pues, fíjense que todas las mujeres tienen los pues, cuatro lados, pues está hablando un poco de, de, de los cuidados, ¿no? Llevan todo el trabajo rural, el cuidado de todas las familias. Eh, bueno, ya vamos viendo que en este relato cartográfico eh, hay mucha parte de feminismo, ¿no? El ecologismo. Eh, también vemos que es la, esto es la, la proyección de Peters, es el famoso discusión entre los mamás en proyección mercado. Colonialistas del norte arriba y además ponen las zonas del norte por la deformación cartográfica más grande. Y lo que hizo Peters, Arno Peters, que era un documentalista alemán, era, un, era comunista además, sacó esta, esta cartografía eh, porque en esta lo que se expresa es el verdadero tamaño de cada país. O sea, no hay eh, mapas de buenos. Eh, ninguno porque, como ustedes sabrán, pues el planeta Tierra es, digamos, una esfera, que no lo es, es como una patata, ¿no? Pero, concretamente, es un al abrirlo eh, tienes que hacer deformaciones, cuando trabajamos en dos dimensiones es imposible representar esa superficie, ¿no? Entonces, hay que hacer un compromiso, hay que hacer una elección, eh, de forma el tema de Groenlandia, ahora verán un mapa de, de mercado es mucho más grande pues, que, que la India, por ejemplo, y no es así, ¿no? Eh, bueno, yo tengo mis cosas se pero fíjense también que eh, la, la mujer que hay en, el, en, en la esquina superior izquierda pues es una mujer, digamos, de más o menos tipología afro eh, adaptada, eh, está embarazada, está desnuda, pues tiene la vacina bien abierta, ¿no? Eso son todos elementos que, que al, al, digamos, a los sectores hegemónicos molestan muchísimo. Entonces, todo el mundo ya empieza a ubicar a los eh, de qué onda ¿no? Y nosotros eh, partimos un poco desde esta base de cartografía de trinchera, cartografía de combate. Y ahora les iré explicando cómo fue dando las paso a paso. ¿no? Eh, para que vean, esto lo es, eh, es, hicieron para. Esto es en París, en eh, Dimbouc, que es, eh, bueno, esa enorme en el centro de arte moderno de París. Quiero decir que con los tienen tiene un caché. ¿sí? sea eh, Realmente cuando decimos que Mercator eh, era un tecnócrata al servicio del imperialismo, el principio de, bueno, del siglo XX, el que adoptó esta forma en el famoso mapa rosa del, del Imperio Británico, pues que como la manera eh, de, de abrir esa esfera en dos dimensiones distorsiona las partes que están hacia los polos. ¿no? En el caso de los no mapas que grande de Colombia no nos importa la proyección porque está en el Ecuador y son las zonas menos de polos eh, eh, de forma, ¿sí? Bueno, les muestro esto antes de entrar en común solo para que vean, ¿no? Porque este mapa lo hizo eh, Alex Radó, que fue un espía húngaro, eh, un espía eh, perseguido por la KGB. Eh, fue uno de los espías, eh, su nombre de espía era Adora, se llamaba Radó, era Adora, fue el que avisó a Stalin de que les, les iban a invadir, ¿no? Eh, como pueden sujeto de la época, lo persiguió el la luego fue deportado por los comunistas al Goulart, sobrevivió al Goulart y finalmente lo reconocieron, ¿no? Bueno, esto para decirle lo que decían los cartógrafos nazis de Radó, es que fíjense que este cartógrafo al poner la proyección de mercado Que, hay que mantener siempre el espíritu crítico y que realmente Mercator de hecho Mercator sacó un mapa uniforme y las muy católicas autoridades españolas que eran quienes gobernaban los países bajos entonces, o a Felipe II lo mandaron detener a la casa de brujas él tenía buenas influencias y lo dejaron salir de la cárcel se exilió a Alemania, o sea, no era muy cubo, es lo que hizo por mapa que se hacía para romperar de hecho Google Maps, hasta hace un poquito, seguíamos con la proyección de, de Mercator que es la que nos permite navegar en el mapa. Cuando ustedes cogen su teléfono es por gracias a Mercator, ¿no? Bueno. Pues esto es para... No nos creemos un poco, no entremos en, por ejemplo, Peter. Si ha lee lo que escribió Peter, que dice auténticas barbaridades. Incluso su famoso mapa de gama lo atentó. Pero, el relato ese cartográfico lo bueno que tuvo es que era la época de descolonización en de Naciones Unidas y la UNESCO adaptó el mapa de Peters. ¿sí? Bueno, eh, nosotros lo que venimos haciendo es coger, eh, por ejemplo, esto es un Dimaxion, es, es la proyección que mayor compromiso tiene entre la deformación de las áreas y de las figuras. ¿no? Es un invento tecnológico es, es nuestra época, o sea, tenemos una cantidad de herramientas de visualización, tecnológicas, matemáticas impresionantes y como parte de esta época, pues nos, nos gusta más utilizar, por ejemplo, el de Maxio, eh, cuando uno llega al planeta Tierra, lo han visto en muchos filmes de ciencia ficción depende uno por, por dónde llegue, de arriba, ni abajo uno desde donde llegue verá el planeta de, allá, de, allá, de un lado y este, el de Maxio, no tiene ni arriba, ni abajo, ni derecha, ni de izquierda ¿no? aquí ven a América bueno, este es un mapa sobre el estado de, de los derechos de los pueblos indígenas, con la iconografía de iconoclasistas, un unos textos, etc. ¿no? O sea, este es un poco para que vean el, de dónde venimos, ¿no? Porque el compromiso ético que hicimos cuando hicimos la cartografía es explicar qué es lo que hay detrás. No engañamos a nadie, entonces decimos de dónde venimos y qué es lo que hemos hecho, sí. Esto es un GIF que es el mismo de antes que se abre, pero no va a funcionar porque... Entonces empezamos el proceso de, de, de hacer la, esta cartografía de, de la desaparición forzada. Para hacer un poco de contexto, pues ya, ya ven que en el caso de Colombia, eh, bueno, en todo el hemisferio, ¿no? en todo el hemisferio americano es el, el Estado con más desapariciones forzadas. Estos son los datos de FEMFAN, que es la Federación de, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, porque esto es lo más importante. El punto de vista de toda la cartografía es el de las víctimas. O sea, nosotros hemos cogido ese lenguaje que hemos construido y por eso lo decimos claramente. Así que, si nos van a llamar a algo, bueno, nuestro compromiso ético les explicamos por qué, cómo y todos los detalles de cómo hacemos los mapas. ¿no? Este es el mapa. Digamos que si seguimos la regla... cos más grandes. vienen de toda la época del siluetazo todo lo que de la desaparición forzada las leyes internacionales, la figura del detenido desaparecido todo nos viene un poco de, de ese proceso que se vivió en, en Argentina de denuncia de la desaparición forzada ¿no? y allí es donde salieron eh, esas famosas siluetas que encontrarán en muchas incluso en Colombia las con en de Medellín están ahí plantadas las siluetas ¿no? es una representación de la persona que ya no está lo que pasa es que cuando analizamos un poco primero esta figura alargada, si queremos poner el número de víctimas, es muy complicado poner un ¿no? mamá. Esto no nos sirve para nada. ¿no? Y además recuerdo que en ese momento la de, llegar, en este caso Paco, de, de Cali, ¿no? Y nos decía que los compañeros afro ¿no? estaban un poco frustrados, ¿no? Que aquí se ve claramente que es alguien de Ciudad, casi, casi con los zapatos, eh, el pantalón, la, la figura. Queríamos buscar una simbología que representase a todas las víctimas, afro, indígena, mujer, hombre. No en el sentido de universalizarlas, que perdieran su identidad, sino en el sentido de hablar de víctima de desaparición forzada. ¿no? Bueno, en ese momento entonces nos planteamos cómo hacer. Como caricaturista o político, ¿no? dice que es un, un. hace la crónica de la violencia eh, visualmente, ¿no? A, a, a, a, eh, para que vean un poco que, que la, la, la figura esa, ¿no? del desaparecido, eh, tiene, tiene, un, tiene mucho de ser. O sea, decíamos que no nos servía la figura de iconoclasistas, que veníamos utilizando otros mapas, por una serie de razones, no porque nos sirva. Eh, efectivamente, Aquí es clarísimo el militar con las, las tijeras sangrando y la persona que ha sido desaparecida, porque normalmente, y según las leyes internacionales, el desaparecido es alguien que el Estado ha detenido. Ha roto todo, desde la Reas Corpus a. bueno, el Estado de Derecho se rompe y el objetivo es que nadie sepa qué fue de esa persona. ¿no? Entonces, sí que era un buen símbolo, pero. Nosotros lo que llegamos es al, al, al icono este que ven aquí que aquí nos, no, nos gusta, no. pues, que aquí, lo hizo el querido compañero Emanuel les fuimos explicando qué buscábamos si se fijan, esto como el sitio web donde tenemos todos los mapas eh, trabajamos mucho con los grises la intensidad de colores de más claro a más oscuro bueno, de más, menos intensidad a más intensidad con los grises porque jugamos un poco con el, el, el concepto de noche y mierda, ¿no? Son los nazis los que crearon la primera figura legal, legal en su legalidad, claro, de, de desaparición forzada, ¿no? Cuando cogían a gente de la Resistencia y decían, no los podemos matar, ¿no? porque su pueblo los va a hacer ellas, los lleváis los detenéis y jamás sus familiares tienen que saber. Y con eso conseguían eh, generar una serie de zozobras de miedo y de detener de, de, de a, a, a la Resistencia, ¿no? No querían más. Entonces, jugando un poco eso de noche y niebla, hicimos un, un, una figura antropomorfa, puede ser un afro, un indígena, un hombre, una mujer, los da verdad, ¿no? Y que está basada en los retablos de, de por ejemplo, las, las organizaciones como ASPADES, ¿no? de familiares detenidos desaparecidos que sacan esos retratos y los ponen en sus galerías de la memoria, en sus marchas, aunque creo que no vamos a dejarnos de llamar retablos porque a la traducción al inglés ha sido problemático, ¿no? Entonces, este de aquí que ven es el mapa. Desde nuestro punto de vista, ¿qué vimos aquí? Cada persona desaparecida es un retablo. Cogimos la última cifra del observatorio de memoria de conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que nos comentaba antes Marta, y los 80.472 víctimas documentadas, como bien nos decía, documentadas, están ahí, todas ahí se pasó el ordenador, 80.472 tantos, aleatoriamente por toda la teoría colombiana. Entonces, este es el trabajo no donde queríamos llegar, incluso aquí hay un eh, poeta, Chucho Peña, que decía que van siendo tantos los pues, desaparecidos que un inundarán la parte entera. que ustedes son muy creativos así como con ironía ¿no? bueno lo cierto es que con este mapa no se puede hacer ningún tipo de análisis es un puñetazo ¿no? es un mapa de combate, ¿no? que es brutal ¿no? asusta de la cantidad de, de víctimas que hay pero no podemos hacer ningún tipo de, de análisis de nada y entonces se nos empezó a pedir y nosotros ya veníamos con la idea de empezar a hacer análisis y fue ahí donde Empezamos a matematizar, obviamente. Recordando siempre desde el punto de vista de las víctimas, y que las víctimas no son estadísticas, no son puntos en un mapa, pero necesitamos hacer análisis para saber un poco más de la desaparición forzada. ¿no? Entonces, punto número uno, el punto de vista es el de las víctimas, siempre en todos los mapas de la cartografía. Punto número dos, vamos a utilizar a solo fuentes del Estado. Fuentes oficiales, las cuatro que hay, que no barro y conflicto, el registro único de víctimas, los datos de la Fiscalía General de la Nación, del Sistema Penal de acusatorio y el Registro Nacional de Desaparecidos, que es el registro oficial. Cada una de esas fuentes dice una cosa diferente. Este era el mejor consolidado que hasta hasta 15 de septiembre de 2018, desde 1958, pero ahí se acaba. Como se decía antes, dirección, bueno, querido, bueno, no es un tema que le interese este, entonces, eh, esos son un poco los, los parámetros con los que nos basamos ya teníamos, teníamos, iconografía, tenemos esos datos contradictorios, hemos hecho una crítica de todos esos datos, de cómo es posible que el registro oficial no tenga todos los datos de la Fiscalía, de cuando la Fiscalía mete datos, de cómo el, el Estado reconoce... Como víctimas en el registro único de víctimas, por ejemplo, 50.000, pero en cambio, en el registro nacional desaparecido, solo son 30.000. O cómo aprovechan la cifra que hizo el Observatorio Menor de Conflicto y dice, este trabajo de una entidad del Estado, pues hace. Bueno, aquí no lo que llamamos allá supongo que dirían que es Macondiano, ¿no? Macondo, es una situación horrible en la que se encuentran las víctimas, cuando van, por ejemplo, a la institución del Estado a demandarles. ¿Dónde están mis familiares? Etcétera, etcétera. No, por ejemplo, para que se haga una idea, él, que estuvo aquí la otra vez. Él, él no está reconocido como víctima indirecta, son los familiares directos, porque su mamá se si la llevó al ejército, la brigada 20 del ejército, eh, que era la brigada inteligente, ya no existe porque tenía una historia de violaciones de, de, de, de, violaciones de derechos humanos tan grande que la.. La sacaron, ¿no? Como la 24 de Putumayo etcétera, etcétera. Porque ese registro dice que si tu familiar hacía parte de un grupo armado, ilegal, su mamá era militante del M19, pues ya no es considerada una víctima. O sea, él no tiene derecho como víctima. Es todo muy así, ¿no? O sea, todo ha sido, por ejemplo, buscar millones de casos en la fiscalía, liberaron 8 millones de casos de todos los delitos filtrar, etcétera, o sea, un trabajo auténticamente de, de hormiguitas, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hicimos fue, eh, aquí el, el mapa de puntos de antes, y aquí lo, que, lo primero que hicimos fue los datos, porque ¿qué están mapeando? ¿Dónde tienen que ver dónde están? ¿qué, ¿Qué estamos mapeando? El 80% de las personas desaparecidas siguen desaparecidas Uy. ¿Otra? Otras sus cuerpos, que son los que se les llama, aparecieron cuerpos, y unas poquitas aparecieron únicas, ¿no? O sea, se si les hizo el delito, se les intentó desaparecer, aparecieron Como el 80% de las personas no sabemos dónde están, no podemos hacer mapas, pero sabemos dónde, en qué municipio ocurrió ese delito, sabemos en qué municipio se nos llevaron. Los datos son municipales y cuando uno trata de la desaparición forzada, intenta ir a la escala máxima posible, que es la escala corporal, ¿no? porque lo que desaparece es el cuerpo. Los datos mínimos son municipales, todos los mapas que hacemos de departamentos no te enseñan las dinámicas de ese delito, ¿no? porque la guerra no va por departamentos, va por áreas de interés económico, interés militar, etc. ¿no? Entonces, al, al hacer los, los mapas municipales, ya empezamos a aplicar tasas Tasas nos permiten comparar poblaciones. Esto es un poco un disparate, ¿no? Pero si en una población, en un municipio como Santander, desaparece. desaparecen a 50 personas, va a ser desapercibido. Si en un municipio del Valle del Paz desaparecen a 50 personas, es brutal, ¿no? Porque las poblaciones son muy pequeñas. Lo que te permite la tasa es hacer comparaciones, o sea, empezar a, a, a trabajar un un poco el tema del análisis Entonces lo que vemos aquí es que eh, como ven, a más intensidad la tasa es mayor pues es el mapa del conflicto armado, ¿no? Bueno, aquí desde, desde los urabanos urbanos, el antioqueño, el cordobés para la zona de, de aquí de Gauta, aquí se junta con lo que viene del Oriente Antioqueño y de la provincia de Medellín, eh, sube hasta aquí, al, al, bueno, al norte de Santander, eh, eh, sube hasta la Morperijal, la, la Sierra de la Santa Marta, Montes de María, y aquí la línea que va desde el Putumal hasta Gauta, por las zonas petroleras y por los llanos. ¿no? Esto lo comparamos con un mapa de Sara Salazar que es un geógrafo colombiano, que efectivamente él hizo variables de 10, de antes decía que era el 14, bueno, el, el, el que no hace bien, eh, modalidades de violencia y digo que, que efectivamente el mapa de la desaparición forzada en Colombia es el mapa de la guerra. Entonces, bueno, ahí empezamos un poco a hacer más análisis, ¿no? Porque ya habíamos armado todo el punto de vista que les decía antes, desde las víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto les voy a explicar el concepto de lo que llamamos un mapa de combate, ¿no? Aquí lo que hicimos fue coger las cuatro fuentes esas de las que les hablaba y juntamos es un análisis espacial muy sencillo ¿no? juntamos todas entonces llegamos a ver este sorprendente o no tan sorprendente resultado que es que 1.222 municipios que hay en Colombia solo en 60 ninguna de las cuatro fuentes registra desaparición forzada no quiere decir que no haya que no registra 815 las cuatro fuentes registran ¿no? porque es un mapa de combate? Estamos hartos de que el funcionario de turno o el político de turno nos diga, no, ah, es que eso es de la desaparición forzada, sí, claro, es cierto, allá en el monte, sí, allí pasan ciertos puntos o algunas manzanas podridas, claro, y algún militar que tal. No, está generalizada la desaparición forzada por toda la geografía colombiana, con los datos que nos dan ustedes, porque son los datos del Estado. ¿no? O sea, este es el tipo de, de, de, de mapas de combate que lo llamamos así porque son imágenes que te ayudan, por ejemplo, las organizaciones de víctimas a frente a, a ese estado que tiene los datos, tiene la tecnología, tiene la capacidad, y le dicen ah, oh, es que ustedes no saben, pero no, perdona, los datos de ustedes nos dicen eso, ¿no? Entonces, pues, la única manera que he pedido fue un poco la de los mapas dedicados a la mujer porque la desaparición forzada también afecta de manera diferente a la mujer es poner ese tema, ese color así morado y una de las obsesiones que teníamos en los mapas, además de la, los iconos con las figuras antropomorfas es de poner fotografías estamos hablando todo el rato de víctimas todo eso se ve reflejado también en los textos o sea, lo que llaman técnicamente la literatura es los mapas, las imágenes, los iconos estamos todo el rato diciendo que son víctimas que nadie se lo olvide que están mirando un mapa y que no, no, no son víctimas ¿no? aquí por ejemplo pusimos a, a Claudia González al 10% conocí en Medellín en el 2000. Eh, ella y Ángel eran. Es para que entiendan un poco esta. Esta, como diría, esta simbología de la violencia en Colombia, ¿no? Porque uno cuando no comprende esto. O sea, según lo que publicaba la Centro Nacional Histórica, Claudia y, Ángel, Claudia y Ángel eran familiares de detenidos desaparecidos. Que estaban en las FADES, que es una organización que busca a los desaparecidos. Entonces. El Gaula, el Gaula Gaula del Ejército y Gaula de la Policía es un grupo que lucha contra el secuestro. El Gaula de la Policía, que lucha contra el secuestro, desapareció Ángel y Claudia que buscan a sus desaparecidos. ¿no? Entonces, esta es un poco la, la, la, la, la dinámica que buscamos también de, de poner casos concretos. ¿no? Estos mapas no pueden ser libremente usados, tienen una, una crédito más abierta, pero entendemos. Que eh, depende de qué personas no van a poner, porque aquí está todo muy polarizado, ¿no? Pero este es un homenaje, por ejemplo, que le hicimos a, a Claudia, y lo que ven aquí es que el grupo del registro de víctimas, solo, esto solo pasa en Colombia y en Perú, hay un registro de familiares de desaparecidos, ¿no? En este caso, eh, la mayoría de los desaparecidos, de las personas que han sido desaparecidas forzadas, son hombres. Pero cuando miramos eh, las víctimas que llaman indirectas, o sea, los familiares, sube el número espectacularmente de mujeres. Y por eso, todas las organizaciones de víctimas con las que estamos trabajando, o incluido él, ¿no? Llega del, el hasta hace poco era pues, el Nacional del Movimiento de Crímenes de Estado, ¿no? El víctimas de crímenes de Estado, perdón, eh, casi todos son mujeres. Y eso era un poco lo que, lo que íbamos haciendo nosotros cuando vamos en la cartografía era mirar opinaban las últimas, no? Y bueno, luego les cuento. Entonces, todas las partes departamentales, etc. Lo, lo que se puede ver claramente, ya les, les digo que Antioquia, cuya capital es Medellín, en trabajo con, con organizaciones de víctimas, ¿no? Bueno, eso no, no implica... ven, cada caso tiene números, hacemos muchos números, estamos dando muchísima información en los mapas, ¿no? Por ejemplo, les decía que la, la desaparición forzada no, no es departamental, no son dinámicas departamentales, pero es como mejor se entienden los, los mapas en Colombia, haciendo por departamento, ¿no? ¿Y qué encontramos aquí? Fíjense que en este mapa se está rompiendo una de las reglas cartográficas porque tenemos cuatro o cinco preceptos y uno es la legibilidad y aquí es que, francamente, no puedes leer que así, ¿no? Pero lo que queríamos, era uno de nuestros principios, es que cada departamento, cualquiera que los pudiera ver, pudiera saber cuántas víctimas había en cada municipio. O sea, que si venía una ah, a la del Fuerte, yo venía a la Viquidad del Fuerte y sabía que había tal entonces, como ese era nuestro interés si no se ve todo claro uno tiene que elegir uno tiene que elegir el punto de vista desde el, que hace, desde el que hace el mapa y entonces pues a veces hay que lidiar con estas cosas ¿no? allí están el claro, y las que pues, sostienen las, las... la pancarta pues son amigas ¿no? o sea, es... un poco lo que contaba antes ¿no? en ese concepto de violencia son muy valientes de estar ahí con esa pancarta ¿eh? porque además él les ha dicho que... Porque ejemplo de la policía que es el estado Bueno, eh, como ven hay picos eh, del año 2002 o por años hay porcentajes, hay la impunidad que calculamos nosotros porque no había datos de impunidad entonces les quiero decir que podemos hacer un, un, un mapa con tasas con la seriología correcta, con muchos datos pero que no se olvide nunca el punto de vista ¿no? del que de, de partimos eh, bueno, este es de Bogotá, como solo hay un municipio. Esta es la Mamadei, que es un muro de Bogotá. Estamos trabajando bastante con las, esos otros lenguajes, las pinturas rurales, ¿no? el estritar, contra la desaparición forzada. ¿no? Eh, aquí le puse Santander, porque hay un departamento de Colombia que se llama Santander. Entonces, con el poco un guiño, ¿no? porque... De hecho, mañana habrá un santandereano aquí, porque los de Santander se llaman santandereanos, como aquí santanderinos que está ahí, que es el pan de este departamento, ¿no? Estos son los mapas síntesis que estamos haciendo ahora, donde están las cuatro fuentes, los datos de cada fuente, el máximo anual se pone el Centro de la memoria Histórica, tenemos el municipio con mayor número de víctimas, mayor tasa, el, el, aquí tenemos el, los temas de de antropología forense no tenemos las fosas, exhumaciones, cuerpos encontrados como ven hay, hay muchísimos datos, ahora estamos haciendo una síntesis geográfica, esta sí más técnica porque como ya hemos construido esa cartografía de la extracción forzada con todos esos niños y con todo ese trabajo con las víctimas ahora sí podemos hacer una síntesis más académica una... está en construcción, ¿no? pero son estos mapas de síntesis con muchos datos ¿no? Eh... aparte de poner figuras a, a veces ponemos sitios del horror, por tanto, esto, esto es una eh, crematorio del norte de Santander, que es un departamento que hay al norte de Santander, ¿sí? es eh, donde se cremaban los paramilitares, cremaban eh, los cuerpos, todo esto salió, lo ¿no? que decía el desde justicia y paz, declaraciones de los paramilitares diciendo que sí, que efectivamente hay que cuerpos, o sea, hay gente que sabe, hay familias que saben que jamás van a encontrar los cuerpos que son familiares. ¿no? Otro de los puntos que hoy trabajando está ligado a un megaproyecto, a la represa más grande de Colombia, aquí en el Hidroituango, trabajando con ríos vivos. Hemos hecho muchos mapas, eh, aquí se construyó la represa más grande de Colombia, se construyó porque, bueno, es un tema complejo porque todavía no está acabada de del todo, eh, hay un movimiento de campesinos, barateros que son los que sacan urbano artes artesanalmente, pescadores que están en contra de ese proyecto y bueno... Para explicarles un poco lo que es todo esto de la desaparición forzada, sepan que en Colombia muchos de los cuerpos de las personas asesinadas se van a a los ríos para desaparecer los cuerpos que sus familiares nunca sepan dónde están. Por ejemplo, como quedan en, no sé si sale, pero en el documental de después para los pueblos afrocolombianos, eso es lo que les puedes hacer, que no puedes velar el cuerpo. Creo que aparece un poco todo esto de los fantasmas, de cómo no pueden hacer el duelo. O sea, es terrorífico el ataque cultural hasta de la desaparición forzada. Aquí iban matando los cuerpos por el río y los, los señores armados dicen: que los cuerpos del río nunca se tocan, nunca se sacan. Los parequeros y las parequeras que estaban sacando hola, bueno, tienen una. una una ancestralidad cultural que le viene de los indígenas mutable. entonces si uno se va a dar un río, en el río Cauca, es un tributo que se toma al río, ahí no se toca el cuerpo, pero si baja a un cuerpo con símbolos de violencia hay que sacarlo y enterrarlo, esa es la religiosidad de estos señores y señoras que, que, que sacan uno, entonces ellos sabían, porque los estaban enterrando donde estaban esos cuerpos, al lado de el lado de este como dicen, ese palo de mango, el lado de Tarno al inundar todos esos cuerpos sacaron inundados entonces se les pidió a la Fiscalía del Estado por favor no inunden, dejennos sacar los cuerpos Nada, ahora sencillamente este, bueno, la presa estuvo a punto de romperse, que lo hicieron todo fatal y ese es el área de contingencia a partir de, de aquí esta es el área afectada por el impacto ambiental, el documento oficial de afectación, y esto es lo que pasa si se rompería la, la represa. ¿no? Entonces aquí, pues, para que vean, juntamos tres escenarios, juntamos, o sea, todo es muy científico, pero todo desde el punto de vista, pues eso. Aquí seguimos con el mismo lenguaje, con las mismas. Eh, este es el mapa un poco más. Aquí señalamos las fosas y esto. Lo he puesto aquí porque en una de las audiencias con la GEP que nos comentaba antes MATA eh, que es la justicia eh, especial para la paz, ¿no? eh, se estaban analizando el caso de Virtual, ¿no? Entonces, la GEP y la Fiscalía empezó a seguirnos, a los que habían hecho los mapas, las coordenadas de las cosas y cómo sabíamos y no sé qué. Yo les quiero decir que un mapa puede ser un. Y dijimos que no, que este mapa no estaba pensado para ser un elemento probatorio jurídico y que por tanto no quisiéramos pasar ninguna coordenada. Ni Aquí lo único que hicimos fue desmentir a la empresa y a la fiscalía que dijeron que habían buscado eh, todos los cuerpos y era mentira. Lo que hicimos fue hacer un taller de cartografía social, como dirían hipóroclasistas, un mapeo colectivo. A los que les da miedo de colectivo dicen cartografía social o mapeo colaborativo, con todos esos barrijeros y barrejeras hicieron un mapa ellos de las 24 playas donde está, o sea, lo único que hicimos el fue enseñarles cómo se hacía el mapa. Y ellos se reunieron, es un proceso que eh, bueno, está muy conocido también aquí en Europa, de cómo junta la gente, todo el mundo empieza a dibujar, y es una manera de asumir el territorio. Tienes la mirada vertical sobre el territorio como en el mapa y todo el mundo aporta y con comunidades indígenas. Eso ha funcionado mucho para defender de sus territorios, ¿no? Eh, bueno, era para que vean otro tipo de, de, de, de cosas que pasan cuando a mapas, ¿no? Eh, aquí, en eh. esas masacres documentadas por los observatorio de, de mar y conflicto, para hacer una la histórica, hicimos la de la zona de Entonces, ¿cómo representaron la masacre? Bueno, lo único que se nos ocurrió aquí era hacer puntos rojos, ya saben que el rojo tiene ese color de atención a qué ¿no? y lo que hicimos fue marcar el número de masacres. ¿no? Es todo un trabajo que se hace con ellos vivos de cómo ha afectado la violencia en, en el área. ¿no? Eh, aquí cruzamos en el mapa delante de las casas municipales los cultivos de coca. Y oh, pues ya ven, ¿no? O sea. No quiere decir que haya una correlación, pero ya la, la, la correlación visual ya está. Lo que podemos hacer es luego pasar a la correlación estadística y lo que nos dice. Todas las áreas de cultivos, esto es un, un mapa de cronicidad, eso significa que tiene en cuenta los cultivos nuevos, los viejos y todo el esfuerzo del Estado colombiano de fumigaciones o de... cuando la sacan así, manualmente, porque ahora vuelven las fumigaciones. Entonces, bueno, pues... Lo que, lo que quisimos hacer en esta cartografía es tirar hilos de investigación. Miren esto, miren lo otro, ¿no? O sea, tampoco no es conclusivo. Aquí, por ejemplo, eh, fíjense en el detalle de ¿no? la desaparición forzada de la Brigada 27. Cuando antes veía de la desaparición forzada en Santander, nadie dice nada. Nadie dice, el gobernador de Santander dice, ¡ah, lo dicen ustedes! Pero cuando uno dice, la Brigada 27 los militares, ¿Cómo? ¿Usted está diciendo que todas estas eh, víctimas de 1969 son nosotros? No, bueno, no, yo digo que en la jurisdicción militar de la Brigada 27, o sea, siempre hay que tener un cuidado y tener, sobre todo porque hay gente que, que vive en Colombia, ¿no? Y, y tener muy claro lo que se está haciendo y por qué se ha reexplicado, ¿no? En este caso en la Brigada 27 cubre Putumayo y un trocito de unos municipios del Cauca, ¿no? Que están aquí. Eh, se marcó ¿no? donde están las, las bases militares. Eh, es una cartografía complicada porque cambia todo el rato, porque no, no son muy claros de cuál es su jurisdicción. Pues vean, que pusimos, eh, se, se ve que es una mujer, precisamente para la contrarrestar a con todos los militares, no una camiseta de estas que dice que los desaparecidos son los seres humanos. ¿no? Eh, dice, no somos Somos seres humanos, es, estas mujeres, tan siempre que salen a hablar de sus familiares desaparecidos, ¿no? Porque si uno habla de la cartografía eh, civil, ¿no? de municipios, de departamentos, ¿por qué no hablar de la jurisdicción militar, ¿no? eh, Esto es la, la desaparición forzada de la FUTCO, ¿no? la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una fuerza de tarea conjunta lo que hacen es coger el, el ejército, la armada, y la Fuerza Aérea, y las juntan todas con un mismo manto. Cuando antes veíamos qué es lo que pasa en el departamento ese de... de, de bueno, toda la parte, más o menos la llevada, ¿no? De, de Guaviare, pues ahí está la fútbol, ¿no? Entonces, precisamente esto, esto es interesante porque leyendo las críticas que los militares hacían sobre el pastallar, tienen tiene un libro que están está muy en libros, que se llama, se arma, perdón, la Juzco y el camino a la Victoria. Ellos explican que Bogotá estaba rodeada por las FAC, que estaban muy desmoralizados, estaban perdiendo, llega la gloria, se rearman, se crea la Juzco y ganan. Ese es la, el relato de los militares. ¿no? Entonces nosotros lo único que hicimos fue mirar pasar a la pues. Esta es el área donde, bueno, ya ven la, la intensidad de la desaparición forzada porque es un pasaje. No dices nada, son expresas en un mapa hechos de, en este caso, eh, el Observatorio de Conflicto del de Centro Nacional de Memoria Histórica, que se acudió que había 4.397, etcétera, etcétera. O sea, todo es muy cuidado, aquí son por regiones de policía, ahora estamos haciendo por la geografía judicial, para ver... Porque ellos también tienen una, unas unidades administrativas judiciales diferentes, pues lo que queremos mirar es la impunidad. ¿no? no teníamos datos de impunidad, pues la calculamos, o sea, fuimos, al final cogimos la... Todo esto siempre es muy reparadizo, ¿no? El concepto de la acción forzada, el concepto de impunidad. Aquello que hicimos fue coger el de Naciones Unidas y aplicarlo a los datos que teníamos. Entonces, aquí jugábamos con los datos del observatorio de conflicto y los datos de la Fiscalía. ¿Qué hicimos? mirar los casos documentados y mirar los que habían llegado a juicio y los que los criminales estaban juzgando penas. O sea, de 80.472 hay 337 casos que están juzgando penas. O sea, imagínense de 337 a 80.000 el grado de impunidad que hay. Entonces, lo que hicimos fue leer toda la literatura que había, para que no nos dijeran, ah, esto es un modelo de impudos de ese escándalo". todo el mundo pensado siempre, porque si fallas, le estás fallando a las víctimas. Cuando ellas utilizan este material, no las puedes ver. Entonces, todo lo que los niveles de impunidad, pues del 100% en muchos departamentos, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso está aplicado también en la... ¿A es? Es lo mismo que aquel mapa de los municipios, pues la impunidad generalizada, ¿no? La última categoría, que es impunidad total, pues es de un 98, ¿no? 99,01% a 100%, o sea, casi todo no. Uno, ¿qué, ¿Qué pasa? Que, que si uno vive aquí en este municipio o aquí en este, sabe que si uno no desaparece, desaparecen su papá, su hermano, su hijo. No ha pasado nada, porque la impunidad es súper grande. O sea, son todo llamados de atención y de herramientas para que las, las organizaciones de víctimas eh, tengan datos científicos que mostrar a, cuando confrontan al Estado, por ejemplo. Bueno, les este pues, puse este mapa porque buscando los, los datos de la fiscalía del sistema penal o de acusatorio, encontramos que había 18 casos de desaparición forzada de mujeres embarazadas. Y aquí pues, tuvimos un debate muy interesante, ¿no? porque es pues, un mapa terrible, ¿no? O sea, las mujeres embarazadas, vamos a hacer ese mapa, es terrible. Pero al final llegamos a la conclusión, el mapa no es terrible. El mapa es un cartografiado de una realidad terrible. Es un simple cartografiado, ¿no? Entonces, por eso lo hicimos, ¿no? Aquí están las desaparecidas del la justicia que comentabas antes, que está embarazada, ¿no? No es la dimensión de las desaparecidas forzadas en la Argentina, pero lo que queremos mostrar, también hemos hecho de población del de con datos del Centro Nacional de la Histórica y del Rubov. O sea, intentamos abarcar lo máximo posible, ¿no? Esto. Solo plantearles para que vean cuál es el reto de este año. Este es, el, es Medellín, que Medellín es el municipio de Colombia con más desaparecidos. ¿Medellín? Tanto. Pero fíjense que encontramos que, según los datos de la fiscalía, de los 7.944 víctimas de desaparición forzada, tenemos 7.605 indiciados. Un indiciado es una persona, un sospechoso. Todavía no ha sido imputado, o sea, todavía no lo ha comunicado la, la, la fiscalía que lo están investigando, pero ya hay, ya hay muchos. Vimos que había por el ingreso de casos con imputados de 7600, solo hay 84 en los que les han dicho que les estamos investigando eh, 52 casos por con condena y 48 casos en ejecución de penas Bueno, eh, podríamos hablar horas y horas de mapas Estamos parando ya, pero les quería decir esto porque este es el punto de este año ¿Cómo representamos a los multimarios? En principio los victimarios son juntos en un mapa. O Se han perdido su humanidad, que ¿No es capaz de desaparecer a alguien? Hacer esas barbaridades. Se merece que lo pongamos en un punto en un mapa, ¿no? Pero, no los estamos ¿no? como cosificando para que... porque Lo que queremos no es justicia, ¿no? Justicia, verdad, reparación y no repetición. Entonces, es un debate interesante porque, si con la víctima llegamos a un tipo de un tipo de representación, ahora estamos echando de cabeza cómo representar a los victimarios, a los criminales Bueno, yo lo dejaría un poco aquí eh, solo les señales otro de los temas que no va a ver muy bien cómo, cómo tratar que es el de las fosas aquí lo único que se nos ocurrió es si la fosa es un agujero nosotros hacemos un volumen para los cuerpos que han sido rescatados de esas fosas, ¿no? entonces aquí ve los datos de un grupo el Grube de la Fiscalía General de las fosas que han sido y bueno, cuando quedaba solo uno, este es el más de megaproyectos, están los cultivos de coca, eh, las plantaciones de palma, el oleoducto, la minería, que, ya, que siempre en el trasfondo de todo eso siempre está lo, lo económico. Y así como el último, pues enfrentí eh, de los mapas como yo, que hace fotos a las etiquetas de mi mapas, pues quería saludarles y hacer un con ustedes por haberme escuchado. Y aquí se acaba. Muchas gracias.